Hola, qué tal cómo te va hola qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches depende de lo que estés escuchando de este video. hola amigos amigas amigues bueno hoy finalizando eh, esta rueda del zodíaco con uno de los planetas con quirón ya mañana comenzamos con los nodos lunares y ya estamos llegando a la mitad del curso eh, te propongo lo siguiente, que por favor repases, que tomes nota, es importante que te vayas familiarizando con los términos astrológicos, ¿sí? si querés aprender astrología así, de una manera fácil, eh, sencilla, con videos cortos, no me quiero extender mucho, te pido que si me estás viendo por YouTube, le des like al video, eh, te suscribas al canal, le des clic a la campanita, dejes un comentario, bueno, todas esas cosas para activar el algoritmo y que cada vez esta comunidad seamos más. Hoy me toca... Eh, Dar Quirón en Pisces, que además es donde lo tengo yo, y además tengo un Quirón muy especial, pues está casi a 29 grados, 28 grados, 52 minutos del signo de Pisces, y este Quirón nos dice que eh, para obtener la sanación que te da Quirón, o sea, las palabras claves positivas, tranquilos, adaptables, flexibles, seamos tranquilos, seamos adaptables y seamos flexibles para poder sanar, mientras que las palabras claves negativas, o sea la herida está en demasiado imaginativos, enamoradizos, yo se habré sufrido por amor, ay por Dios, ese quirón en piscis, eh, y espirituales, ¿Qué es lo que pasa? No es que sea malo ser espiritual, el problema es que como la herida está ahí en la espiritualidad, a veces tendemos a separarnos de eh, lo terrenal y si tenemos un cuerpo es porque vinimos a vivir una experiencia terrenal con espíritu, con espiritualidad, pero una experiencia terrenal, entonces Tampoco desconectarnos de lo terrenal. Eh, esas serían las eh, salvedades para este Quirón en Pisces. Ahí, ahí, no, ahí, ahí, ahí está, <ríe> la <enfoqué>. eh, Ahí <ríe> te dejo, como en todos estos videos de Quirón, eh, que se me ocurrió que estaría bueno hacerlo eh, las palabras claves escritas así que ponen pausa en el video y mira yo me corro un poquito y ahí las podés ver bien eh, y tomar nota te mando un abrazo enorme hasta mañana mañana empezamos con los nodos nodo norte en Aries, nodo sur en Libra Acordate, son dos los nodos. Eh, te mando un abrazo enorme. Chao, hasta mañana.